Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado para ti, para que puedas encontrar esa luz, esa sabiduría interior, para que puedas hacer esa conexión mágica desde tu interior, encontrar toda esa guía, encontrar toda esa sabiduría desde tu interior, saber que realmente sí sabes, reconocer toda esa sabiduría, esa magia, esa energía que reside en tu interior. El día de hoy eh, te traigo un tema eh, que ha estado como con muchos comentarios y, y, y se ha platicado. Ya, ya sé que yo les he hablado sobre constelaciones familiares. Y bueno, por ahí hay un, una serie que, que salió en una plataforma que si no la han visto, yo les recomiendo que la vean, que es la de mi otro yo. Creo que ya la mayoría ha hablado de eso eh, o se ha hecho como el comentario entre amigas y yo les recomiendo, la verdad es que la vean. Eh, por ahí a mí me la recomendó una querida amiga que por aquí anda conectada, gracias, besos. Y eh, la verdad es que es muy buena y trae mucha información, pero me gustaría ahondar todavía más en el tema para que tú te des cuenta cómo influye toda esa parte de nuestros ancestros y que son historias no contadas, son historias eh, secretos guardados, información que trae eh, tu árbol genealógico, que muchas veces es imperceptible, sin embargo, hay algo que nos está afectando y que no nos permite a nosotros vivir la, la vida que nosotros realmente deseamos es un anhelo súper profundo del alma el querer vivirse de una manera totalmente distinta y no lograrlo, no hacerlo y sentir, sentir esa desconexión o sentir esa extrañeza de yo estoy haciendo todo eh, por querer vivir de cierta manera sin embargo no todo se da eh, mis negocios no fructifican, eh, mis relaciones de pareja no funcionan, eh, las situaciones con, a lo mejor con amistades y demás, he sufrido muchas traiciones, he sufrido muchas envidias, ciertas enfermedades familiares que se han estado repitiendo de generación tras generación, todo eso es una enorme influencia en tu ser que se puede ir reconociendo y se puede ir sanando desde muchas áreas, desde muchas técnicas, desde muchas herramientas y sanar y reconocer el linaje eh, es parte de nuestro camino espiritual, es parte de poder hacer ese reconocimiento de saber desde dónde venimos y qué es lo que podemos lograr. Y esto siempre se va a dar desde un orden, de un reconocimiento, desde, un, eh, desde una gratitud. Pero si no lo sabemos, si no lo reconocemos, si no sabemos de dónde viene, bueno, pues entonces aquí es lo importante, el comenzar a hacer ese propio reconocimiento, el comenzar a hacer toda esa sanación que nosotros vamos requiriendo. Así que eh, quédate. No te vayas, eh, te recuerdo, mi nombre es Margarita Mercado, puedes encontrarme así en todas mis redes sociales, en Facebook, Instagram, en YouTube. Si te perdiste alguno de los programas si quieres escuchar más sobre registros akáshicos, sobre sanación con ángeles, sobre ángeles, 10 eh, eh, características que tienen, por ejemplo, de saber o no que estás con un ángel, bueno, pues ahí en ese canal, en el canal de YouTube lo vas a poder encontrar. Si quieres saber más sobre vidas pasadas, también ya hay un programa de vidas pasadas. Si quieres saber eh, alguna meditación de registros akashicos, también tengo por ahí una meditación de registros akashicos sobre el Ho'oponopono. Bueno, pues ahí hay varias porque tomen nota porque esa del bueno la vamos a ocupar el día de hoy. Y bueno, pues así es como eh, te doy la invitación para que tú puedas seguir ese canal y eh, pues te enteres de todos los programas que ya hay antes de este y así en YouTube Margarita, Mercado lo vas a poder encontrar y también si deseas una sesión de terapia, de sanación podemos tener una cita online y bueno pues trabajar, trabajar en conciencia a través de, del tarot, a través de la sanación con los ángeles eh, el poder comenzar a hacer eh, toda esta integración de tu ser bueno, pues gracias, gracias, Mire, yo por acá tengo aquí varias personas conectadas, Margu Vilga, Brenda, eh, saludos a Lena James. A Marta Mayen, eh, saludos Beatriz Rodríguez, bienvenidas, gracias por acompañarme, por favor sigan compartiendo, ya veo por acá, recuerden que este programa está hecho desde el corazón, así que ustedes por favor síganme regalando más corazones eh, para poder seguir llegando a cada vez más personas y que esto se siga extendiendo. Y bueno, pues vamos a ir platicando poco a poco y ir desarrollando este tema, porque de verdad es súper vasto y súper rico y, y hay demasiada información sobre esto y hay diferentes corrientes y diferentes maneras de poderlo ir abordando. Primero que nada, tenemos que reconocer que obviamente nosotros venimos pues de la decisión de que... Eh, existiera en nuestra vida y de poder crear esta, esta vida y que como almas decidimos elegir un lugar en donde nosotros decidimos nacer. Eh, decidimos elegir una familia con ciertas características tanto de nuestro padre como de nuestra madre. Esto no influye si es que papá o, o mamá no estuvieron presentes, si es que eh, tuvieron que irse por cualquier motivo, sin embargo ahí está la energía y nosotros la tenemos eh, integrada en nosotros y es 50% mamá, 50% papá está en nosotros. Entonces aquí lo importante es comenzar a reconocer que eh, nosotras como almas al elegir una familia, al elegir ese sistema familiar, esa energía de, de la familia puede venir con muchas cargas, puede venir eh, con estas cargas tanto positivas que vienen con habilidades, vienen con dones, vienen con talentos y también vienen eh, con información de sufrimiento, vienen con información de duelos a lo mejor no bien llevados, vienen de situaciones o información de abandono, de humillación, de pobreza, de carencia, de necesidad, de enfermedades, de shocks. Eh, que pudieron haber vivido los abuelos, bisabuelos y que esa información, eh, pues en aquel entonces tal vez no se podía hablar de eso eh, información de la familia en donde dicen eh, de ese tema ni se toca y que inconscientemente en las reuniones familiares tú te das cuenta que hay temas de los que sí se pueden hablar y hay temas de los que ni le muevas o sea, no puedes ni mencionar al tío, a la tía, no puedes mencionar a, a fulanito porque entonces como que se hace ese silencio eh, en la mesa y como que todos se quedan bien así como de eso ni se habla. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta hacia dónde va tendiendo siempre eh, nuestra familia, hacia dónde se va moviendo y cómo es que esa información me está afectando a mí. ¿Cómo es que el shock emocional que vivió el abuelo a lo mejor al haber caído al agua sin saber nadar, cómo es que el día de hoy me está afectando? ¿Cómo es eh, que a lo mejor presenció la muerte de una persona porque justo iba caminando en el momento inadecuado, la hora menos pensada y surgió esta información y él pues vivió ese impacto y se quedó guardada esa información. ¿Cómo es que eso a mí me afecta? ¿Cómo es que el abandono del abuelo y esas intermitencias de que se iba de viaje, que en realidad era como la segunda familia, y que todos decían, no, pues es que el abuelo viajaba mucho y en realidad era que tenía otra familia. Eh, y que era como un secreto, ¿no? O sea, no se puede hablar directamente de una manera abierta, pero entre todos así como que se van pasando ese secreto. Y que a, hay alguien, y surge en la familia, alguien que empieza a cuestionar. Alguien que empieza a cuestionar y empieza a preguntar de, oye, ¿y por qué no se puede hablar de esto? ¿Y por qué no se puede mencionar a ese tío? ¿Y por qué eh, el abuelo falta tanto a las reuniones familiares? ¿Y por qué el tío fulanito se ve tan extraño y como que siempre se anda cayendo y como que siempre trae un vaso en la mano? Toda esa información que va saliendo y que nosotros vamos observando y que hay alguien que frena o que empieza a ser cada vez más confrontativo en ese sistema familiar, es esa persona que comienza y elige hacer la transformación de toda esa información que había estado guardada y que era un secreto a voces. Y que era preferible no tocar porque tal vez era el tema más doloroso de la familia. Tal vez era el secreto mejor guardado de la familia. Aunque todos ya lo saben, pero nadie habla de eso. Y es ese tipo de información que está ahí guardada y que llega a alguien. Llega alguien y es la manera que el árbol está buscando para poder sanar todos los secretos. Toda esa información que se queda oculta, entre comillas, y que está pidiendo salir, está pidiendo sanar. Digamos que generaciones cada vez más atrás, mis abuelos, tatarabuelos, tal vez ya no estén contigo, pero es esa información que se va heredando, que como alma elegiste nacer en ese árbol, nacer en ese sistema familiar, para poder sanar, para poder reconocer e integrar esa parte en ti. Y que las personas que, Habemos muchos aquí, que siempre nos estamos cuestionando de, a ver, esto no está en orden, esto no está en su lugar, a ver, hay que acomodar, hay que ordenar, ayudamos a que todos los demás también se aligeren. Mientras menos secretos, mientras más reconocimiento se integre en nuestro árbol familiar, más vamos a poder nosotros ayudar a que nuestro árbol cada vez vaya sanando más. Dentro de la familia podemos haber varios hermanos y a cada hermano le puede tocar cierta información que sanar de su árbol, cierta información que hay que integrar de su árbol para poder hacer y vivir una vida totalmente distinta. Muchas veces puede ser a lo mejor eh, la parte... De que en la, parte, eh, en la parte de las parejas no nos va tan bien y decimos, a ver, yo me estoy viviendo diferente a mi madre porque a lo mejor mi madre eh, se quedaba callada, no opinaba, dejaba que mi papá tomara las decisiones, eh, mi madre pues fue sometida... Y, y siempre tuvo que estar como callada y todos los temas y entonces yo elijo ser diferente a mi madre, aunque entre comillas nosotros estemos eligiendo algo diferente, un camino distinto y dices bueno pero tampoco quiero estar solo, quiero estar sola y entonces caemos en ese sufrimiento, este es un ejemplo de, lo que, de cómo se va reconociendo qué es lo que hay que sanar y esta parte de, de saber que estás siendo la parte opuesta, sin embargo no nos salimos de esa misma línea porque hay ese miedo desde nuestro interior de saber que hubo mucho dolor en la parte de pareja y de cómo mamá se vivió en ese sentido y entonces... Yo por miedo o por un orden o por integrarme o por alinearme o por obedecer, yo voy a ser entre comillas diferente, pero no me consigo una pareja. Decido vivir mi vida eh, sola, independiente, fuerte y entonces hay que quitar esa capa y reconocer que finalmente estoy siendo igual que mamá porque hay ahí ese miedo a no poder integrar y entonces tomo el lado opuesto de la cara de esto y digo, a ver, yo formo esta coraza, sin embargo, por dentro todavía está ese miedo que hay que sanar y que también hay que reconocer y aprender a integrar. Ese es como uno de los ejemplos eh, en cuestión de, de mamá, porque nosotros tenemos que reconocer que nuestra 50% es mamá y nuestro 50% es papá. Mamá nos da esta parte de, de la abundancia, de poder estar en la inteligencia, de poder... Eh, Tener bastante y almacenar muchísimo conocimiento, de poder ser vastos en nuestras relaciones, en nuestras amistades, en podernos llevar con los demás. En que no exista como, como esa, esa parte de, de ser cada vez más como cerrados o ermitaños o tímidos. Y papá nos da el orden, nos da el éxito, nos da la fuerza, nos da eh, como el... Poncho el empuje para formar un proyecto, para tener la fuerza, para poder sacar adelante mi proyecto, para poder organizar, para poder eh, tener esa estructura formada y que si soy exitoso en la parte de los negocios, quiere decir que tengo integrada la parte eh, de papá. Muy bien. Y esto, o sea, nada más es como de la parte de, de los papás, pero eso también se ve replicado en los abuelos, bisabuelos y entonces hay un mundo de información y que si esa, desde ahí no estamos bien integrados, desde ahí no tenemos ese reconocimiento o alguien de la familia, como lo que les venía diciendo eh, fue excluido porque a lo mejor era el loco de la familia, era el extraño de la familia, era este, el que robó el que violó, el que eh, hizo todo un relajo de la familia, eh. Ahí hay información que tenemos nosotros que cenar, porque eso es lo que nosotros podemos estar replicando en nuestra vida y que podría estarnos afectando. Porque dices, bueno, pues yo hago bien las cosas, yo estoy haciendo todo y finalmente no me resulta mi negocio, no me resulta las parejas. Y entonces ahí esa es como la información que nosotros tenemos que comenzar a sacar, que nosotros tenemos que comenzar a investigar de nuestro árbol. Déjeme ver por acá. Eh, los, los saludos por acá, saludos a Miriam, hola Miriam, este, Beatriz Rodríguez, Norma Angélica, Claudia Reyes, Fabi Chaile, buenas tardes, excelente tema, Luti dice, Carla Navejas, qué tema tan fuerte, Claudia Reyes, listo, compartido con mucho cariño, gracias, gracias por compartir, Silvia Can, saludo, buenas tardes, Verónica Alejandro, besos, eh, Socorro Alfaro, buenas tardes, bienvenida, Caes Rubio, hola, qué tal, cómo estás, bueno, entonces esta, estas situaciones que van surgiendo en nuestra vida que decimos por qué se trunca esto es porque no tenemos un sistema familiar bien ordenado, no tenemos la integración de papá o mamá, eh, la información inclusive hasta desde el vientre materno también eh, nos da. Mucha información de cómo se vivió mamá durante el embarazo, cómo se vivió papá mientras mi mamá este, me tenía eh, en el embarazo, durante el embarazo. todo eso es, es información que se va guardando en nuestras células y que aunque digamos, no sé, fui adoptada, adoptado, también esa información está ahí guardada. Eh, y aunque... Nosotros eh, hubiéramos estado alejados de la familia biológica, también tenemos información de ellos. Podemos estar viviendo o replicando la misma información, podemos estar eh, viviendo enfermedades que también tienen que ver con esa familia, podemos estar repitiendo enfermedades también de, de abuelos, bisabuelos eh, que se quedó ahí. Y que finalmente no ha sido reconocida y es ese secreto, esa molestia que el día de hoy se presenta en nuestra vida para poder ser sanada. Mientras más conocimiento tenga yo de mi árbol genealógico, mientras más reconocimiento tenga yo de cómo fue que se vivieron mis padres, cómo se conocieron, de qué manera, bajo qué circunstancias eh, y de ahí ir viendo cómo fueron mis abuelos, cuál fue su tema, cómo se estuvieron viviendo ellos y también, o sea, empezar a, a rascar cada vez más. El, la información de que, ay, pues por ahí debe de saber alguien más cómo, cómo fue el abuelo, cómo, cómo se vivió, eh, cuáles fueron a lo mejor las carencias, los éxitos, cuál fue el shock o lo importante que vivió. De pronto eh, hay personas que llegan a decir: es que yo no tengo información, es que yo no sé qué pasó con ellos, es que a lo mejor este, murieron cuando yo nací pero siempre, siempre hay alguien que tiene un poquito de información en la familia y que cuando uno se pone en la intención de querer saber, de verdad empiezan a surgir, porque la energía como tal del árbol dice, ya llegó el que nos va a ayudar, ya llegó el que nos va a liberar de esta carga, ya llegó el que va a poner orden en estas situaciones que todos venimos repitiendo y entonces, por ahí surge un comentario, por ahí hay como que ay miren estuve arreglando tal cosa y salió esto y salieron estas fotos y entonces empiezan a surgir esas informaciones porque todo árbol quiere ser sanado, toda la información de nuestras generaciones anteriores. Quiere esa paz, quiere esa tranquilidad y que mientras nosotros más amor podamos llevar a nuestros ancestros, más luz les demos y los podamos ordenar de, de nuestro corazón, de nuestra mente, sin juzgar lo que hicieron, sin juzgar que a lo mejor dejaron a la abuelita, la traicionaron, este, sin, sin juzgar a lo mejor que fue la, la segunda... Este, o la manzana de la discordia, sin empezar a juzgar, sino simplemente honrar su historia, reconocer que tuvieron su, su aprendizaje, reconocer que, que hubo información también muy dolorosa, que seguramente ellos vivieron y que pues en aquel entonces tal vez no era tan aceptado la mejor vivirse de cierta manera. Eh, o inclusive el que no se pudieran reconocer o sanar ciertas enfermedades y que a lo mejor se vivió con depresión y que decían, no, pues era la loca, quién sabe qué le pasaba, nunca, nunca supimos este, que fue un día se perdió y ya no supimos. Entonces, el que nosotros podamos ir reconociendo todo eso el que nosotros honremos su lugar nos va a ayudar y aligerar a nosotros, porque energéticamente lo que estamos haciendo al reconocer esa información de el sufrimiento, el darles el lugar, el in incluirlos en el árbol, porque hay personas que, ay no, pues es que fíjate que él robó, él le robó al tío, entonces él, él es el excluido, no lo podemos mencionar, no podemos hablar de él, y si nosotros realmente podemos integrar, tomar a, a la parte genealógica de papá y de mamá e irlas integrando, esto nos ayuda a que nosotros seamos más exitosos, sanemos físicamente, podamos nosotros avanzar cada vez más. Y esto es información de capa sobre capa. Inconscientemente escogemos o elegimos una carrera porque seguramente generaciones atrás alguien en mi árbol no pudo solucionar eso y entonces salgo yo a la defensa de mi árbol y entonces yo elijo cierta carrera. Un ejemplo podría ser eh, los abogados por lo general es generaciones atrás Debe de haber habido personas que no pudieron defenderse, que hubo mucha injusticia en ese árbol, a lo mejor les robaron, los desplazaron de sus tierras, eh, vivieron a través de engaños, hubo situaciones de, de robos, saqueos, cuántas situaciones de a lo mejor de guerras, de revolución no vivieron y entonces como esa información nadie la pudo sanar no la pudieron reconocer, a lo mejor se perdió en la historia, ya nadie supo de eso. El, la energía sí que lo sabe, la energía no se equivoca, la energía es esa naturaleza con la que se vive y que tú sientes ese, ese de decir yo salto, yo hago por la familia inconscientemente es estudio por abogado porque seguramente esa injusticia fue tan grande y esa huella fue tan impactante que el día de hoy, pues elijo ser el abogado de la familia para poder defenderlos a los que no se pudieron defender. Y entonces yo elijo ese, esa labor. Y por ejemplo, también eh, este me lo dijeron apenas el de los dentistas, que seguramente el, el que tú elijas ser dentista es porque ahí en tu historia familiar vienen fam, eh, personas que seguramente murieron de, de dolores de, de dientes de infecciones de, de las muelas de lo que sea que, que tiene que ver con la boca y bueno pues entonces surgen los dentistas en la familia para poder ayudar a quienes no no recibieron esa ayuda de generaciones atrás por ejemplo médicos eh, también tiene mucho que ver con personas de generaciones atrás que hayan sido carniceros en la familia porque es como finalmente tiene que ver con, con la parte de los cuchillos, con cortar y demás, y entonces el día de hoy surge alguien que eh, va a sanar o compensar la situación que se vivió. Siempre estamos viviendo a través de la compensación energética sin que nos demos cuenta. Surgen personas en nuestro árbol familiar que compensan lo que otros les quitaron, a los que otros no hubo, hubo carencia de eso, entonces para que nuestro árbol de manera inconsciente busca esa sanación, entonces surgen estas personas que nos van ayudando a hacer ese equilibrio en nuestro árbol familiar para que nos ayuden a poder hacer eh, las cosas de una manera diferente. Por acá dice Doris Granado y si es arquitecto, bueno, eso tiene que ver con temas de tierras. Si... Eh, generaciones atrás les, les pudieron haber quitado eh, o robos de, de tierras, eh, pues el día de hoy recompone la pérdida de una casa. Eh, y bueno, pues es volver a poner. Entonces de, desde nuestro subconsciente nosotros tenemos ahí toda la información guardada y nosotros estamos viviendo a través de los programas que una, nuestros, nuestro árbol genealógico no pudo sanar, no pudo reconocer, no pudo integrar, eh, no pudo hacer lo mejor que este, digamos, que entre con... Eh, sí lo pudieron hacer, pero muy a su entendido y resolvieron su situación muy como pudieron en ese momento con los recursos que tenían, con la información que tenían, con el conocimiento que tenían, con el aprendizaje que tenían, pero queda una huella, queda un impacto, queda una información. Y esa información sí quedó la culpa, sí quedó el miedo, sí quedó eh, la injusticia, quedó la vergüenza, quedó este, la, la humillación de la familia hasta que alguien en nuestro árbol de manera eh, consciente decida parar, frenar esa situación. Comienza esa, esa nueva sanación, es como ese nutriente de decir, a ver, podemos vivirnos de una manera diferente, no es necesario eh, que todos en la familia a lo mejor se divorcien, no es necesario que a lo mejor eh, no tengan hijos o que sí tengan muchos hijos o de que este, ya cada hermana haya tenido tres este, maridos diferentes. O sea, ahí eso es como ese desorden que nosotros estamos viviendo y que en nuestra naturaleza decimos, ay, pues es normal, pues finalmente no funcionó la situación, se tenían que divorciar, pues es que el otro se fue, bueno, pero inconscientemente desde ahí, desde la profundidad, hay información. Inclusive, información también cuando se van repitiendo los nombres de la familia, no entonces el abuelo se llamaba, este... Luis y entonces al hijo le puso Luis y el papá decide ponerle a su hijo Luis y entonces ahí hay tres Luis en la familia. Esa herencia de ese nombre se pasa al hijo y a su vez al nieto. Entonces esa información también es importante. Darnos cuenta que estamos poniendo ese nombre y que también la persona la que está recibiendo la energía de ese nombre también va a verse obligado a vivir la vida que el abuelo vivió y lo que le hizo falta de vivir y inconscientemente honrando esa memoria del nombre nosotros nos vemos obligados a repetir ciertas historias y que no nos damos cuenta ay pues ya ya estoy repitiendo esto yo y no sé por qué bueno pues a veces también tendría que ver con el nombre eh, hay muchas historias en la familia que nos damos cuenta así, a ver, creo que yo estoy repitiendo lo mismo que vivió una tía hace 20 años y, y me doy cuenta que por ahí hay un, un honrar y eso es un honrar de repetir la historia, pero el día de hoy yo decido pararlo y decido hacer consciente. ¿Cómo voy a parar y cómo voy a poder hacer consciente? lo que estoy viviendo, ¿cómo voy a poder uh, darme cuenta que lo que estoy viviendo no es mío? Siento cierta incomodidad porque eso es la, el marcaje del alma y se empieza a repetir constantemente. Vas a alguna plática y hay cierta información y son como esos pequeños llamados que te da. Eh, el ser para que tú empieces a ser consciente de lo que estás surgiendo y que te está pidiendo sanar es esa piedrita en tu zapato que no te permite vivir pero estás viviendo que eh, sientes tal vez como parte de incomodidad pero sabes que podrías estar mejor y que te empiezas a dar cuenta que hay mucha repetición de tu árbol y que hay información en tu árbol que se está repitiendo una y otra vez, y es a ver, o sea, repetimos esta historia, hay esta historia nuevamente entonces, ahí es en donde nosotros tenemos que empezar a andar y, en, y al poder nosotros reconocer esos programas esos órdenes, esas situaciones que nos están viniendo de, de familia, que, que vienen heredadas en cuestión de emociones sentimientos eh, nosotros al reconocerlo, nosotros podemos empezar esa transformación. Podemos realmente vivirnos de una manera cada vez más libre, con menos cargas de nuestro árbol porque ya no estamos obedeciendo el tengo, el deber de la genealogía, sino ya estoy viviendo de una manera más libre y consciente de lo que yo sí quiero hacer y no por honrar a mi árbol el tener que a lo mejor estudiar una carrera que a lo mejor no me gustó, pero tenía que hacerlo porque algo me dijo que tenía que estudiar esto. Eh, o tenía que comportarme o casarme con cierta persona porque en mi árbol algo me hizo el, el llamado de, de tener a esta pareja con ciertas características que seguramente mi árbol requería para poder eh, sanar, para poder equilibrar. Y cuando yo reconozco que hay esa información en mi ser, cuando yo reconozco que esa situación, que... Eh, me está llevando a repetir, entonces yo realmente empiezo a romper esas cadenas que me estaban obligando a vivirme de cierta manera. Y entonces ahí sí empieza ese camino de liberación, empieza ese camino de curación, de eh, situaciones a lo mejor que tienen que ver con eh, enfermedades como migrañas muy fuertes, tiene, es la información de muchos ancestros que, que por ahí eh, está todavía eh, guardada esa información. Hay tantas enfermedades que tienen que ver con el sistema familiar, eh, hay tanta información ya que, que es el ir reconociendo cuáles son esas situaciones que nosotros vamos viviendo y que se van ahí replicando una y otra y otra vez eh, <risa> y que bueno pues al poderlas eh, reconocer nosotros pues vamos a ir transformando a ver déjame ver si aquí me están dejando algún comentario Dice, eh, ok, saludos a la maestra Lupita, Aina Isabel, este, nos habla aquí. Este, saludos, saludos a Ana Isabel, Omar, Cifuentes, un abrazo, eh, y aquí, gracias, gracias, gracias por acompañarme. Y bueno, mientras más consciente seas de poder ir reconociendo cuáles son esas situaciones familiares que se están repitiendo en tu vida, de ahí nos vamos a poder salir y saltar de esas programaciones, porque no estamos viviendo nuestra vida, estamos viviendo la vida que le hizo falta vivir al ancestro, a la ancestra, eh, estamos viviendo la vida de eh, el tío a lo mejor que no se realizó, estamos viviendo la información de la abuelita que, que le hizo falta vivir algo más. Y entonces ahí lo importante es que nosotros nos vayamos cada vez haciendo más conscientes de que hay, que de verdad vivimos bajo esta influencia y que muchas veces eh, elegimos Ciertos colores de ropa, cierta vestimenta, cierta forma de ser, sin que nos demos cuenta. Y nos vamos hasta el final, nos podemos dar cuenta que actuamos igual que la tía, nos vestimos igual que nuestro árbol familiar. En nuestro árbol familiar, a lo mejor, no se permiten cierto tipo de colores. Entonces, observa. Aquí yo te diría: el primer paso hace consciente. Observa. Observa tu árbol, observa tu familia observa cómo se comportan. La mamá da permiso de que el padre llegue eh, contigo. Si la mamá no da el permiso de que el papá llegue contigo, aunque el papá esté presente, seguramente tú no puedes... Eh, salir más a la vida, no puedes inclusive hasta los viajes más largos tienen que ver con el papá. Si no has logrado ese viaje de ir a China, ir a Europa, ir este, a cualquier otra parte del continente, tiene que ver con la energía paterna. Entonces, mientras más puedas incluir esa energía y que mamá dé el permiso, eh, más vas a poder tener éxito en la vida. Y yo siempre les pongo este ejemplo. Se han dado cuenta de personas que son súper sabias, eh, dieces en la escuela, mención honorífica, este, posgrado, maestría, doctorado. Y una vez que ellos tienen toda esa información, eh, no consiguen trabajo. No hay quien los contrate, no pueden encontrar eh, trabajo y buscan y buscan y, y, y son trabajos muy pequeños. A comparación, Entonces si es que esa persona debería estar trabajando, no sé, en otro lado, ¿no? Y, este, y debería ganar más. Bueno, eso tiene que ver con la parte de que la mamá dé el permiso, que el papá llegue a darle el éxito al hijo. Y hay personas... Que dices, oye, esta persona apenas eh, estudió la primaria y es súper exitosa, súper este, aguerrida, tiene 20, 30 negocios, le va súper bien, es exitosísimo, es súper buena persona. Ah, eso tiene que ver con que tiene la energía del padre súper bien integrada y que tiene toda la fuerza para poder salir adelante. A diferencia de la mamá que eh, pues le dio eso y eso no quiere decir que sea bueno o malo, sino simplemente es no juzgar, reconocer, integrar, tomarlo desde la conciencia del amor, desde poder saber que eso fue el destino de cada uno, eso fue la elección de cada uno y entonces nosotros podemos vivirnos ya desde esa conciencia, vivirnos desde esa sanación, desde ese reconocimiento y eso nos ayuda muchísimo a que nosotros podamos avanzar en la vida. Dice eh, por acá... Eh, bueno, ahorita les, vamos a decir más, ahorita les voy a decir más sobre cómo ir sanando esta parte genealógica y cómo irnos dando cada vez más cuenta en este proceso. Es decir, cuando hay muchos maestros en la familia, ahorita vamos a hablar de eso. Este, por ejemplo, cuando hay maestros en la, en, en la familia, hubo mucha... Eh, pudo haber personas... Eh, generaciones atrás que no aprendieron ni a leer ni a escribir y que seguramente pudo haber un fraude por no aprender a leer y escribir y entonces a lo mejor les dijeron firma aquí no pasa nada y ahí es esto, no, yo te doy mi palabra y entonces a lo mejor les quitaron tierras a lo mejor este les quitaron dinero y dijeron no, pues tú firmaste aquí, tú aquí dice que tú lo hiciste, entonces eh, honrando mi árbol yo voy como reconociendo que ahí está esta persona que va a poder eh, ayudarnos a que nosotros nos salvemos ¿no? de esa situación. Entonces ahí está ese programa inconsciente del por qué existen tantos maestros en la familia. Otro y habría que investigar más. Esto es de manera general, pero eh, habría que ahondar más en la información familiar y, y ver por ahí por dónde está el caminito de qué, qué fue la información porque el árbol también es bien sabio, va dejando esas pistas o esas huellas de lo que hay que sanar. Eh, incluso, por ahí ya hace algunos días les dejé un post en donde hablaba sobre los abortos. Eh, si hubieron varios abortos en la familia y son generaciones atrás, eh, inconscientemente para poder compensar, el árbol vuelve a repetir esa información y vuelven a repetirse esos abortos. Y hasta que no alguien lo hable, hasta que no alguien sea consciente, eh, puede sanarse esa información. Eh, también por acá dicen, ¿qué pasa si la mamá falleció? No importa. La energía es energía y eh, aunque no tenga un cuerpo físico... Desde una meditación, desde reconocer como les dije en un principio del es decir lo siento mucho, te amo, perdóname por favor, gracias, te amo. Lo siento mucho, perdóname por favor, gracias, te amo. Estás reconociendo el dolor a lo mejor que vivió eh, la mamá. Y entonces al reconocer esa parte también eh, desde la energía, nosotros podemos integrarlo. Entonces no importa si papá o mamá ya no están con nosotros, si crecieron con nosotros, si no crecieron con nosotros, esa información ahí está. Y que nosotros debemos de tener un orden jerárquico, de, siempre tenemos que obedecerlo. No podemos saltarnos de generaciones porque también ese es otro rollo. Eh, Muchas veces dicen, no, pues es que yo con mi mamá no viví, viví con mi abuelita. Mi abuelita me crió porque mi mamá trabajaba tanto que yo ni vi nunca a mi mamá. Nos estamos saltando una generación. No estamos reconociendo a nuestra madre en realidad. O sea, tenemos nuestra madre de crianza que fue la abuela, pero desde ahí ya nos estamos desordenando. Entonces, por ahí hay que tener ese reconocimiento también de nuestra madre biológica. Entonces. Todo esto de irnos saltando generaciones también crea cierta situación que al yo no reconocer a mi madre, entonces también en mis relaciones yo no estoy pudiendo tomar mi lugar para poder estar viviéndome en pareja, porque estoy viviendo un lugar o un rol en la familia que no me corresponde. Y entonces al saltarme ese lugar, entonces yo no puedo tomar mi lugar y yo no puedo comportarme como la hija tal vez yo me vuelva como el cuidador o la cuidadora de esa persona al salirme del lugar familiar que me corresponde y entonces empiezo a vivir una vida que no me corresponde. Y, eh, no sé qué sea la, la tinitis, pero eh, pues podemos buscarlo, pero sí hay enfermedades y tal vez a veces hasta las más eh, como difíciles, sí podrían venir cáncer, eh, la enfermedad eh, de diabéticos, también tiene que ver con las pérdidas de territorios y que son duelos no llevados y que también muchas veces dicen, no, pues es que la persona se puede pero pero ahí por herencia y que es por herencia energética, también corresponde a esto, eh, dice Gabriela, dice que interesante, a mí me pasa eso, saludos, saludos, y sí, hay muchas cosas, eh, ah, dice Cat dice, si soy sanadora energética, también, La, las sanadoras venimos a compensar todo lo que en el árbol no se pudo hacer, todo lo que el árbol no pudo sanar, eh, finalmente alguien viene a recomponer esa historia energética, eh, todo lo que eh, el árbol ya requería esa sanación, pues surgen los sanadores de la familia, ¿no? surgen las personas que deciden llevar ese amor, esa, esa energía a, al árbol de poder reconocer cuáles han sido esas huellas, esas historias y recordemos que generaciones atrás no había Tanta información, no había tanta comprensión, no había eh, ahora pues el cúmulo de, de tantas cosas, terapias en este, energéticas, psicológicas, eh, constelaciones que nos podían ayudar. O sea, antes se vivía y ya está, o sea, date de santos que estás viviendo y que hay cosas para ti. Y no, ahora con toda esta información podemos voltear a ver atrás nuestro árbol. Y de verdad, mientras más reconocimiento, mientras más integración haya, mejor lo vas a poder llevar. Vamos a hacer nada más, les voy a dejar como un, un tip para que ustedes puedan ir haciendo y ya de ahí se van yendo. Obviamente vamos a seguir hablando de este tema porque es súper largo, pero les voy a dejar como algo que nosotros todos podemos hacer para que ustedes puedan integrarlo es prende una vela blanca y ya lo vas a llevar al altar, el altar que tú tengas y vamos a hacer este reconocimiento y vas a decir honro y reconozco a todos mis ancestros a los excluidos del clan familiar a todos aquellos que no fueron mencionados que fueron olvidados, que no fueron nombrados los honro, los reconozco los acepto. El día de hoy tienen un lugar en mi corazón y desde mi conciencia, desde mi energía, los integro con amor. Lo siento mucho. Perdóname. Gracias. Te amo. Lo siento mucho. Perdóname, por favor. Gracias. Te amo. Lo siento mucho. Perdóname, por favor. Gracias. Te amo. El día de hoy tienes un lugar en mi corazón. Te honro y te reconozco. Prende su velita, dejen que se consuma esa vela y la pueden tirar a la basura y ya está. Lo que vamos a hacer es que imagínense ustedes que toda esa energía de sus ancestros estaba esperando que alguien los reconociera, estaba esperando a que alguien los volteara a ver y que tú al, ser, al hacer eso, les estás quitando un chorro de carga y decir, wow, alguien me reconoció. Imagínense la tristeza de alguien olvidado por ahí solo en un rincón y entonces de repente que alguien les lleve luz, empieza esa dice ay, me reconoció mi tatara, tatara, tatara, mis nietas, no sé cómo se diga eso. <ríe> me, me reconoció, ay, le voy a soltar una bendición. Le voy a enviar abundancia, le voy a enviar el novio, el carro, el, el negocio que tanto esperaba. Le voy a presentar a quien le, le va a ayudar. Y entonces empieza a desatarse de todos esos nudos energéticos que nosotros vamos teniendo. Entonces yo les recomiendo que este ejercicio sí lo hagan eh, por lo menos unos 11 días para que ustedes puedan ir reconociendo cada vez más, más y más y más a todos sus ancestros y al deshacer todos esos nuevos energéticos, de verdad es una bendición. Aunque tú sientas que tu vida va y fluye súper bien, hazlo porque esto es perfectible, es decir, puede mejorar. O sea, si estás bien, pues entonces puede estar mucho mejor, puede estar excelente. Si estás excelente, puedes estar espectacular. Entonces, Empieza a hacer esos trabajos de poder ir reconociendo a todos tus ancestros, de poderlos ir integrando, poder ir eh, poniendo esa energía en ti, porque eso te va a dar cada vez más fuerza para el éxito, más fuerza para la abundancia, para la sanación. Entonces no, no importa eh, de dónde haya venido, de cómo haya venido, simplemente hazlo. Si a lo mejor sientes... Porque esa es una información que de verdad surge, pasa. Dices, no, es que esta enfermedad a lo mejor sí tiene que ver algo con mis ancestros. Prende tu vela. Haz lo que te acabo de decir. De verdad empieza a cambiar. Desde tu subconsciente algo se mueve para que se empiece a integrar. Y esa bendición llega porque llega. Pero intégralos. Intégralos, reconocelos. Eh, bueno, me tengo que ir. Tengo una sesión ahorita de hecho a la una ya me pasé eh, y, pero bueno eh, ya les pasaré cada vez más tips de toda esta información gracias a todos los que estuvieron presentes eh, gracias por, por hacer eh, este programa siempre suyo y que me recomienden que envíen más cada vez más corazones si quieren alguna sesión y poder trabajar más con sus ancestros con gusto podemos hacerlo podemos tener una sesión de ancestros y podemos hacer esa sanación con los ancestros eh, puedes agendar una cita conmigo eh, bueno vamos a cerrar voy a desear siempre que un ángel te lleve bajo sus solas, te bendiga te cuide, te proteja, te llene de luz de paz, de sabiduría, de iluminación y pido también que tu hogar esté bendecido y lleno de ángeles. Que también esté esta energía y esta conciencia en tu hogar que te brinde todo lo necesario, la sanación y la curación en tu familia. Gracias a todos los que estuvieron presentes y nos estamos viendo el siguiente martes y miércoles de meditación. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye, bye.